43. nos situamos en España, aprendemos geografía, astronomía, fiestas, sobre el clima y sobre la gente. ¿Dónde vamos? En España hay 17 comunidades autónomas, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Islas Canarias, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, Castilla y León. Y dos ciudades autónomas, Ceuta y Malilla, muy cerca de Marruecos. Cada comunidad está dividida en provincias. Hay 52. Cada comunidad tiene su capital de comunidad y cada provincia su capital de provincia. Un ejemplo, en Galicia tiene cuatro provincias. Lugo, Orense, Pontevedra y La Coruña. Y la capital de Galicia, es Santiago de Compostela. ¿Qué podemos ver? En Galicia podemos ver Santiago, Vigo, Lugo, Orense o hacer turismo marinero, en Asturias Oviedo, Gijón, Avilés, los picos de Europa y pueblos marineros como Cudillero. En Cantabria, Santander hacer turismo activo, ir a la playa o los picos de Europa y en el País Vasco San Sebastián, Bilbao, Vitoria o ir de pinchos. En Navarra podemos ver Pamplona, Tudela o el Pirineo Navarro. En La Rioja podemos ver Logroño, los viñedos y hacer senderismo. En Aragón podemos ver Zaragoza, Torel, esquiar o ver pueblos medievales. Y en Cataluña, la Costa Brava, la montaña Montserrat, Barcelona, Gerona y Tarragona. En Baleares, Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera o hacer deportes náuticos. En Valencia, la ciudad de las artes y las ciencias, playas, pueblos como Cullera, paseos en barco, bicicleta. En la región de Murcia, Cartagena y hacer buceo, mazarrón y las aguas. En Canarias, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, turismo activo, sur, playas, volcanes, en Andalucía, Sevilla, Córdoba, Granada, las playas de Cádiz, Doñana o ver flamenco. En Castilla-La Mancha, Toledo, Cuenca o los Molinos de Don Quijote. En Extremadura, Cáceres, Mérida, el Parque Natural de Monfragüe. En la Comunidad de Madrid, Chinchón, el Escorial, Aranjuez o la Sierra de Guadarrama. Y en Castilla y León a Burgos, León, Segovia, Salamanca, las Médulas. ¿Y qué comemos? Pulpo la gallega en Galicia, fabada y sidra en Asturias, anchoas en Cantabria, bacalao en País Vasco, espárragos en Navarra, patatas a la riojana en la Rioja, ternasco en Aragón, pantumaca en Cataluña y lechazo asado en Castilla y León. Cocido madrileño en Madrid. Pisto manchego en Castilla-La Mancha Miegas extremeñas en Extremadura Paella en Valencia Sobrasada en Mallorca Arroz al caldero en Murcia Salmorejo en Andalucía O patatas con mojo picón en Canarias ¿A qué fiesta vamos? Algunas de las más famosas carnavales en Cádiz y Tenerife Las Fallas en Valencia Semana Santa en Castilla y León y Andalucía la Feria de Abril en Sevilla, la Romería del Rocío en Huelva y San Fermín en Pamplona. Otras menos famosas: el Descenso del Sella en Ribadesella, Asturias, la Fiesta de la Vendimia y la Batalla del Vino en La Rioja, las Fiestas del Pilar en Zaragoza, los Castells en todo Cataluña y las Hogueras de San Juan y Moros y Cristianos en la Comunidad de Valencia y en Murcia y que llevamos en la maleta un poquito sobre el clima en España tenemos el océano Atlántico, el mar Cantábrico y el mar Mediterráneo y paisajes muy diferentes, costa, montaña, bosque, incluso desierto hay cuatro climas principales, el clima oceánico con inviernos y veranos suaves, mucha lluvia y pasajes verdes, el clima de montaña, inviernos fríos, veranos frescos, mucha lluvia y nieve y el clima mediterráneo, dos tipos, en el litoral inviernos suaves, el continental inviernos fríos y los dos veranos cálidos y por último el subtropical, siempre el calor. No siempre, pero en el norte muchas veces llueve y está nublado. Así que llévate un paraguas y un chubasquero. En el centro norte hace más frío, viento y es más seco. No te olvides un abrigo, una chaqueta o un jersey. Y en el centro sur, sobre todo en primavera y verano, hace calor y está despejado. Gafas de sol, crema y ropa ligera. No siempre es verdad, pero se dice que los gallegos son supersticiosos, los asturianos sentimentales, los vascos brutos, los aragoneses cabezotas, los catalanes ahorradores, valencianos fiesteros, murcianos y canarios relajados, cuerguistas y habladores los andaluces, manchegos y extremeños humildes, madrileños chulos y abiertos, y fríos los castellanos. Después de ver el vídeo, puedes descargarte el pdf con más información y hacer la actividad revisada por compañeros. Muchas gracias.